Un hombre es acusado de haber agredido físicamente a su pareja sentimental durante la noche de ayer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Anderson Taveras, quien habría propinado varios golpes a Génesis García, quien se encuentra hospitalizada. Taveras, quien se encuentra detenido, negó las acusaciones que existen en su contra. Sin embargo, será sometido a la justicia en las próximas horas. Yo soy un hombre trabajador y maní. ¿Pero ¿por qué fue lo que pasó entonces? Dice que tú heriste muchas personas. Mentira, yo no haría a nadie. Yo no haría a nadie. Eso fue en el hospital que yo me lo hice, ve eso. Yo no peleé con ella. ¿Y yo vaya la... al hospital porque ella estaba en el hospital. La familia dice que tú la estás agrediendo? La familia. ¿La ese, eres... es, no, la familia es la que la, la tiene a ella en contra mía, que la quieren poner en contra mía, pero esa mujer y yo yo marido mujer. ¿Y por qué ellos te quieren poner en contra tuya, amigo? Porque ella nunca, yo nunca le simpatizaba a ellos y la tienen amenazada a ella con quitarle el niño si ella vuelve conmigo. Dicen que tú querías matar a tu mamá con un cuchillo y por eso fue al niño. Mentira, yo no en ningún momento a mí no me agarran sin cuchillo y sin nada. Yo estaba en el hospital porque a ella la iban a atracar. Y yo supe eso y bajé para el hospital. Y cuando me topé con la mamá de ella en el hospital, saltó la mamá de que, que fui yo. ¿Qué yo hice entonces? Rápidamente yo me mandé porque estaba asustado. Bueno, ¿Y esas heridas entonces que tú tienes, cómo se... Eso fue ayer en el hospital, allá, cuando me agarran ahí, el portero, con un cuchillo, yo creo. Pero inocente, según tú, entonces. Claro, yo soy inocente, manín. Yo estoy saliendo aquí, pero yo soy un hombre trabajador. Pero tú tienes muchos golpes también, que no puedes caminar. Eso fue allá, en el hospital. Fue en el hospital todo, yo no, no peleé con ella ni nada. Pero dicen que ustedes rompieron varias cosas en el hospital. Eh, mentira, fui yo que rompí una puerta de esas, allá. NTN.